Un saludo muy especial. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la conversación del miércoles, un proyecto de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta que se propone participar en la formación de ciudadanías desde el diálogo y el debate sobre asuntos cotidianos. Es decir, que se plantea una problematización que nos ayuda a pensarnos individual y colectivamente. Eh, la conversación del miércoles tiene dos momentos muy importantes. Uno es la conversación pública que se realiza el primer miércoles de cada mes y bueno, es el evento que hoy nos convoca, ¿cierto? Y un segundo momento es el grupo de estudio que se realiza una semana antes de esta conversación pública, es decir, el último miércoles de cada mes y en él se plantean discusiones comentarios, preguntas y dudas que son retomadas en esta conversación pública. Eh, desde Corpo Zuleta, junto con el equipo de trabajo de la conversación del miércoles, cada año definimos un tema sombrilla, un tema problema que de algún modo nos indica qué es lo que pensamos, ¿cierto? nuestros temas, nuestras preguntas y nuestras dudas. Este año lo hemos llamado placeres y desencantos de la verdad, eh, nos propusimos este tema de algún modo porque queríamos pensarnos la verdad desde nuestra cotidianidad y eso implicaba, cierto, dejar de temerle a la palabra porque puede resultar, cierto, intimidante y también era, implicaba pensarla en plural, es decir, hablar de verdades y hablar de su contraparte que son la mentira y también podemos añadir la, los engaños y las ilusiones. Lo cierto es que verdad y su contraparte generan sentimientos, nos generan sentimientos de alegría. Saber ciertas verdades nos alegran, pero también nos pueden enojar y entristecer. Y por el lado de su contraparte, conocer, eh, bueno, escuchar ciertas mentiras nos puede ilusionar y también alegrar. Entonces ahí está el asunto sí. de los placeres y desencantos de la verdad de este año y bueno, cada mes cada mes se propone un tema, un tema particular, pero que se relaciona con este tema sombrilla. El mes anterior hablamos de la verdad, ¿cierto?, desde el, la ficción, eh, particularmente desde el cine y desde la literatura. Hoy, 2 de junio, nos convocamos para pensarnos un tema muy importante, muy interesante, que nos propone nuestra compañera Elizabeth Giraldo, que ha llamado Dramas, ilusiones y deudas del ascenso social. Entonces, en este momento me voy a permitir leer la invitación que ella nos comparte para que nos hagamos, o bueno, nos vayamos haciendo idea un poco de los posibles puntos que se discutan en esta conversación pública. Y la invitación de Elizabeth dice Nietzsche, economía feminista y literatura de autoayuda aparentan ser una mezcla irrealizable. Un cóctel imposible a la hora de hablar de deudas. ¿Pero qué es la clase media si no es esa combinación arbitraria de pretensiones intelectuales, sueños de ascenso y búsquedas de transformación social? ¿Y si le agregamos la batería cultural del proyecto civilizatorio capitalista? cuya estilización le ha llevado a ser el relato fiel del monarca, que está desnudo, pero todos admiran su vestido, nos daremos cuenta que ningún esfuerzo interpretativo es mínimo para pensar y desentrañar las ilusiones de nuestra época. Engaños, autoengaños, culpas y créditos hacen parte de los asuntos que trataremos y pensaremos juntas y juntos. Desde la postulación de la ilusión como un concepto dual y moralmente difuso, caminaremos hacia la problematización de la deuda, un mecanismo que trasciende la frontera de lo económico para instalarse en amplitud de nuestra vida social. Esta es, pues, la invitación que nos comparte Elizabeth, que ahora sí la presento con más información, con más datos. Elizabeth Giraldo es feminista, miembro activa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, Militante del Movimiento Político Estamos Listas y Delegada de Confiar, Cooperativa Financiera. Junto a Elizabeth nos acompañarán Lenda Palacios, mujer negra, economista, cofundadora de la Asociación Colombiana de Economistas Negras Mano Cambiada y también nos acompañará María Camila Estacio, economista y negociadora, integrante de la Asociación Colombiana de Economistas Negras Mano Cambiada. Interesada por aportar a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera desde la generación de conocimiento. Así pues, entonces le agradecemos a las tres, a Elizabeth, a Glenda y a María Camila por participar de este evento de Corpozuleta. Pero antes también quisiera agradecer al Ministerio de Cultura en su Programa Nacional de Concertación Cultural y al equipo de la conversación del miércoles. Ahora sí, sin más... Le doy paso a Elizabeth, a María Camila y Glenda. Les deseo una buena conversación. Yo estaré por el chat junto a las demás personas que participamos de esta conversación pública. Que muchas gracias nuevamente. Gracias a vos, Vane. Y bueno, bienvenida Glenda, bienvenida María Camila. Muchas gracias pues por estar acá. Creo que ya unas palabras van ambientando la conversación. También quiero saludar a las personas que en este momento están conectadas y también quienes van allá a ver, a ver eh, diferido el video. Esperamos pues, ofrecer una conversación que nos dé luces, elementos, tanto para pensar la deuda, que es la gran duda, que nos convoca hoy, como para aportar a ese tema de la verdad como un problema que está ahí, como techo a lo que estamos pensando. Antes de arrancar y tener como algunas primeras reflexiones y preguntas, quisiera pues también que María Camila y Glenda saludaran, no sé si quieran también presentarse eh, con quienes están hoy pues viéndonos. Muchas gracias Elizabeth y a la Corporación Estanislao Zuleta por esta invitación para nosotras desde la Asociación eh, Nacional de Economistas Negras, es muy importante y relevante estar en esos espacios que nos permite la posibilidad de dialogar, de ir pensando estrategias conjuntas. También un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, gracias a Vanessa y también a Elizabeth eh, por esta presentación y por esta invitación. Como pues ya lo dijo Vanessa, yo soy María Camila Estacio y también, al igual que Glenda, hago parte de esta Asociación Colombiana de Economistas Negras y les envío un, un saludo a todas las personas que nos acompañan y bueno, empecemos esta conversación y esperemos que sea de todo su agrado. no Muchas gracias y vamos a entrar en materia. Yo les quiero contar, aunque ustedes están bastante enteradas también porque participaron del grupo de estudio que estuvimos la semana pasada, cosa que además les agradecemos bastante también, porque así podemos construir conocimiento de manera colectiva, desde distintos saberes y trayectorias para pensar un problema. Eh, y a las demás personas, pues contarles también que eh, propuse que leyéramos un texto de Nietzsche eh, a propósito de, de la verdad, que leyéramos unos fragmentos de un texto de autoayuda que se llama Piensa y hágase rico, que además va a cumplir próximamente 100 años y no es pues como una cosa de adorno, sino que eh, es muy importante para pensar cómo la deuda y el endeudamiento eh, se ha instalado en nuestra vida cotidiana, eh, no solo como un problema económico, que lo es, y eso lo vamos a conversar ahorita con nuestras invitadas, sino también como una mediación cultural que nos pone a soñar, también podríamos decir, nos llena de ilusiones en, en relación a la posibilidad de realizar una vida. Y también estuvimos leyendo eh, unas entrevistas, unos textos y unas ponencias de economía feminista, pues, eh, eh, específicamente de Silvia Federici, sobre la deuda. Y a, tomando elementos, pues nos permitimos hacer la reflexión, algunos elementos que les traigo hoy, y eh, una de ellas, y es una interpretación que, que espero ves mis compañeras, tanto Glenda como María Camila, pues, me ayuden a pensar si estamos en lo correcto o no, si es posible pensarlo así, y es que un poco la síntesis es que la deuda es una versión contemporánea, una forma de la esclavitud. Las personas endeudadas están atadas amarradas económicamente o tienen que trabajar para, para poder pagar una deuda. Eh, y bueno, ustedes también me decían, pero a ver, primero tenemos que empezar a definir qué es la deuda para poder entrar a hacer cualquier afirmación y, y, o de qué tipo de deuda eh, estamos hablando, ¿cierto? Entonces arranquemos por ahí. ¿Cómo podríamos definir la deuda? Yo creo que muchas, o la gran mayoría de las personas que estamos aquí, hemos vivido la deuda, estamos endeudados y endeudadas. Eh, yo también pensaba hoy, bueno, hoy gran parte del personal médico sanitario que está atendiendo la pandemia son mujeres y hombres que seguramente todavía deben sus carreras eh, de medicina, de cuenta de un, de, de un Ictex o de alguna beca privada, y, y yo pensaba, qué eso, que hoy quienes nos están cuidando pues seguramente tengan todavía sus carreras endeudadas así estén ejerciendo de qué tipo de deuda estamos hablando compañeras cuando hablamos de, de esta deuda no sé cuál desea comenzar en términos generales eh, cuando hablamos de deuda son como unas obligaciones financieras y ¿sí? que un país que una empresa que un individuo adquiere a sí mismo con otra persona y básicamente pensarnos la deuda tiene dos miradas eh, una que la deuda es un instrumento importante para la economía en la medida que te permite disponer de forma inmediata de algo que tú no tienes y que además en ese sentido es cuando se encuentran sus virtudes, porque eh, la economía se puede acelerar, pero lo más importante es que puedes realizar esa actividad que pueden ser actividades de consumo, actividades de servicio, actividades comerciales que generan más trabajo. Y eso es muy importante destacarlo. Entonces, cuando pensamos en los casos de las personas de ingresos bajos que adquieren una deuda para comprar su casa, esto les permite que en lugar de seguir pagando un arriendo mensual, puedan, por ejemplo, pagar su casa, que la pueden obtener a 20 años. ¿sí? Es decir, traen unos ingresos del futuro en su tiempo presente para hacer esa actividad. Y ahí, insisto, es la relevancia que pudiese tener la deuda. No obstante, cuando empezamos a mirar cuáles podrían ser también como esas contrapartes o esos efectos negativos, encontramos que si bien sirve para acelerar la economía, pues también puede generar algunos problemas porque está relacionadas con, lo, con las capacidades de endeudamiento muy estrechas a las expectativas que tienen las personas sobre su futuro. Es decir, yo pienso que a mí en el futuro me va a ir bien, por eso me endeudo, por eso eh, gasto, por eso dinamizo la economía, pero es muy posible que estas expectativas no se cumplan. Y aquí llega a unos problemas de unos ingresos insuficientes, de unos déficits que pueden generar, unas situaciones insostenibles y cuando pensamos en el caso colombiano encontramos eh, que no se alejan de esas situaciones deficitarias que tienen unas implicaciones graves para la economía entonces el banco de la república por ejemplo nos muestra que la deuda total que tiene hoy colombia que cerró en el 2020 es de 154 mil eh, millones de dólares. Y esto representa más del, representa más del 56% de la economía del país. Y básicamente acá lo que nos está mostrando eh, Elizabeth y las personas que nos están viendo es que hay unos sacrificios y unas tensiones entonces entre más deuda yo como estado tenga pues tengo que destinar más de esos recursos para pagarlas lo que me hace quitar recursos para eh, generar protección social eh, educación cierto que se limita y a su vez para finalizar cuando pensamos por ejemplo eh, que esta deuda básicamente se puede pagar es con impuestos y pues los impuestos los pagan las y las ciudadanos encontramos que enfrentamos unas deudas por cada habitante o en términos per cápita de alrededor de 11 millones de pesos por cada colombiano hoy hoy en el 2020 y cuando y si recordamos que el 42 por ciento de la población colombiana hoy Estás eh, sufriendo, vive bajo pobreza monetaria, entendemos que si ni siquiera tienen para unos suplir sus necesidades básicas, pues mucho menos eh, para soportar y eh, permitir generar estos ingresos para pagarlos. Entonces, al final, lo que vemos es que en Colombia estamos altamente endeudados y eh, sobre los niveles históricos. En 1995 teníamos una deuda que correspondía al 24% del Producto Interno Bruto y en 2020 cerramos con el 56%. Y esto no se relaciona con lo que nos enseña la teoría económica, que una mayor deuda genera además mayor crecimiento lo que vemos en Colombia es que hay otras dinámicas muy diferentes, que estos mayores endeudamientos eh, no se están relacionando con unas mayores calidad de vida para la población. Gracias, Glena. No sé si Camila quieras ahí agregar algo. Sí. No, yo creo que me acojo a todas las apreciaciones que ha hecho mi compañera Glenda. entonces es importante que entendamos esta deuda como esto que nos permite tomar dineros futuros o que pensamos tenemos las expectativas de tener en el futuro. Y también una separación muy importante es que eh, existe tanto la deuda pública como la deuda privada, que es la que toman las personas y las empresas particulares, pero en general en Colombia, como lo ha dicho Glenda, esto es una cifra muy alta en ambas, en ambas direcciones, tanto desde lo público como desde lo privado. Listo. Eh, gracias, Camila, por introducir entonces el problema de, de la deuda privada, que justamente es la que hoy principalmente nos convoca. Es importante decir que hay un contexto de endeudamiento nacional y, y de un manejo de la deuda que no ha llevado a, a un mayor bienestar social, sino todo lo contrario, pues al parecer ya por nacer colombiano tienes unos millones en deuda solo por existir. Así tengas trabajo o no, eh, tengas acceso a la educación o no, ya los colombianos y las colombianas estamos endeudados. Pero además, nuestra cotidianidad, eh, nuestro día a día también está atravesado por la deuda. Eh, en una crítica también al modelo económico, a la forma de producción, y en un elemento pues, que es constitutivo y es la manera en que se redistribuye o no la riqueza, que existe en la sociedad y, y que entre todos y todas pues creamos a través del trabajo productivo, reproductivo, la industria, los servicios, el trabajo en la casa, eh, el cuidado de la vida, ¿cierto? Se genera una riqueza que puede distribuirse socialmente o no. Y en, en esa crítica, en una perspectiva feminista, eh, por ejemplo, eh, Federici nos decía que lo que sucede es que cada vez más eh, dimensiones de la vida, de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que hacemos en la vida ya están atravesadas por la deuda que lo que ha hecho digamos eh, en los últimos años y cada vez más de manera progresiva es hacer que la actividad humana esté dependiendo de la deuda y cómo podemos pensar eh, esa deuda y nuestra relación con la realidad, me parecía muy interesante eso que traían es como yo traigo mi futuro al presente, me endeudo el nombre, el, el nombre del futuro que es finalmente la gran ilusión que tenemos de ser y de ser qué, pues no sé, eh, que es eh, eh, la otra pregunta que también nos, nos hacíamos cuál es la principal razón por la cual eh, los colombianos y las colombianas nos se endeudamos eh, que lo que, yo tengo mis intuiciones ya ustedes me, me contarán si estoy en lo cierto pero creo que mucho de eso tiene que ver con tener cosas esenciales que son derechos que son vivienda educación y salud mm, según sus indagaciones ¿Cuál es, ¿Qué es lo que nos ilusiona como colombianos y colombianas que nos lleva a endeudarnos? ¿Cuáles son esas principales razones? Bueno, Elizabeth, entonces me gustaría entrar a responder esa pregunta. Las. Desde primero, desde un punto de vista más eh, de lo que nos dicen las cifras y es que el endeudamiento que se ha generado en, en cuanto a créditos formales y que son estos que hacemos directamente desde una entidad financiera certificada, se está generando. ...mayormente por parte de los créditos comerciales que son estos que se hacen para crear empresas, ¿sí? Sin embargo, también eh, un estudio de la superintendencia financiera nos mostró que la mayoría de los créditos son o créditos de libre inversión... ...que son estos que puedes utilizar para el fin que tú necesites, bien sea para estudios, para invertirlos, porque tienes otras deudas o demás... Y después de estos están las tarjetas de créditos y los préstamos para adquirir, adquirir carros, perdón. Entonces, pues vemos que también eh, la eh, adquisición de vehículos, por ejemplo, es un tema por el que los colombianos están endeudando mayormente. Y ahora, en cuanto a créditos informales, hay un estudio de Data Credit experian que en 2019 decía que las personas que más endeudan en estos créditos informales, que puntualmente en este caso hablo de los créditos que son gota a gota, no, no eh, los créditos que eh, son entre familiares o amigos, porque, sino que estos créditos a los que se recurre cuando definitivamente ya eh, no tienes nada más que hacer, que creo que después podemos profundizar en esta parte, pero en estos créditos la mayor razón de endeudamiento es justamente para cubrir otras deudas, o de otro lado para eh, comprar ropa. Entonces, eh, estos son como en, el, en los estudios y en lo que nos dicen las cifras, las principales razones de endeudamiento. Pero una razón más profunda o más allá de las cifras, es que realmente en Colombia nos estamos endeudando por todas estas cosas que el Estado no nos garantiza, porque no tenemos educación gratuita, porque no tenemos las garantías para tener, eh, superar los niveles de pobreza, porque no tenemos fácil acceso a una vivienda nueva, a, a adquirir productos de primera necesidad. Entonces, esto es lo que está haciendo que las personas deban endeudarse y acceder a sus créditos para poder tener esas cosas que el Estado debería garantizar, pero no nos está garantizando hoy. Si veíamos... Eh... En, en una mirada que también tienen distintos críticos y críticas a, hacia la deuda y es que los derechos se han ido privatizando eh, y eso creo que dialoga con, mucho con lo que está sucediendo hoy en las calles colombianas, ¿sí? Y es el, el desgaste y de el agotamiento an, ante una realidad y una relación o una manera de, también de, de, de ser gobernados que ha llevado que en los últimos 30 años, los pocos derechos que como colombianos y colombianas podríamos gozar, pues han sido llevados hacia el mundo privado y hay que conseguírselo de manera individual o hay una insuficiencia en eso que se provee eh, públicamente los, los derechos vamos y los conseguimos en el mercado eh, pagamos por ellos vía la deuda y, y no necesariamente está ahí como decís vos eh, Camila eh, como parte de, de una oferta estatal, que por lo menos garantice unos mínimos para que eso no, no sea así. Mm, ahora viene que, que también lo habíamos conversado como que no es lo mismo quién presta o quién tiene que acudir al presta ¿Quiénes son las personas que están endeudadas? Y bueno, y que en el contexto colombiano además pasa todo esto del endeudamiento informal, que además se vincula con redes criminales que presionan incluso con la vida por el no pago. Y aquí estamos hablando pues de, como ya de una cara de la conflictividad y, y de la crisis social, pues eh, bastante honda. Y, y es, es eh, particular porque proponíamos la relación entre endeudamiento y ascenso social. ¿Cierto? El endeudamiento ha sido una vía para que pueda existir la clase media, una clase la que es apocándose cada vez más y luego de la, de la crisis generada por, por la pandemia, pero sí tengo la duda si ¿sí es la clase media o quiénes son esos que tienen que estar prestando constantemente uh -huh. para poder sobrevivir. ¿Quién es, ¿Quién es la gente que presta en Colombia? y, y a quién se le debe además aquí conectando con lo que decía mi compañera al final con la garantía de derechos hay una conexión muy fuerte con esto entonces cuando pensamos a quiénes se les prestan, estamos pensando en unos perfiles que ya tienen muy bien identificados los mercados o los agentes financieros en aras de disminuir los riesgos de no préstamo, ¿cierto? Entonces, eh, tener mayores niveles de educación, tener un salario, un, perdón, un empleo formal, tener también un salario por encima eh, del valor mínimo y otras condiciones sociales que ya sabemos por ejemplo que se alejan de los sectores más empobrecidos donde encontramos por ejemplo a las mujeres negras a las mujeres indígenas a los campesinos a la parte rural de colombia y eso es muy importante enfatizarlo porque al final lo que nos está mostrando este mercado primero pues que hay unas fallas hay un sistema que excluye eh, que entonces la deuda bancaria en sí es un privilegio, sí es un tema de clase alta, media, de las personas que pueden tener un historial crediticio y que a su vez va a explicar otras, eh, el aumento de las brechas sociales eh, en Colombia. Entonces, cuando se analiza, por ejemplo, la información que presenta el DNP sobre inclusión financiera, nos dicen, miren, en las regiones del Pacífico y Caribe, que sabemos que concentra una gran proporción de población afrodescendiente, fue donde se presentaron las tasas más bajas de inclusión financiera por registros inferiores al 80%. O también nos dicen cuando contrastamos indicadores rurales, el acceso para las personas en la parte rural, en la parte rural dispersa, fue menor en comparación de quienes estaban en los lugares urbanos. O también cuando hablamos de diferencias por sexo, encontramos que los hombres tienen una mayor posibilidad de acceder a todos estas, eh, al sistema bancarizado en comparación de las mujeres afortunadamente no contamos con, con datos desagregados por grupos étnicos raciales, pero sabemos, dado con las aproximaciones regionales y de sexo, pues que los problemas interseccionales aquí también están muy presentes. Y acá... Lo que debería preocuparnos es, bueno, cuando no podemos acceder al mercado financiero, como lo comentaba María Camila, pues accedemos a otro tipo de mercados o, o lo que también Elizabeth decía, pues también hay unas bandas criminales o hay ciertos negocios informales que no están regulados y que el problema principal aquí es que, el codeudor no es cuando yo voy a una entidad financiera y llevo a mi papá, a mi mamá, llevo a mi amiga que trabaja. No, acá el codeudo, codeudor es mi vida, ¿sí? Entonces, estamos hablando realmente de unos mercados donde las poblaciones más empobrecidas se están insertando y que están conduciendo a los problemas históricos que han pasado, como es la pérdida de su vida eh, frente, a, frente a una valoración monetaria. Y que me parece muy importante poderlo enfatizar en esta parte. Si de repente escuchándolas, eh, al pensar la deuda, como que no hay, hay unos matices en eso, o sea, en el mundo que estamos viviendo hoy, estar endeudado con los bancos puede ser un mundo de privilegios en relación a quienes no pueden estar en el mundo financiero y además le toca acudir eh, a otras formas de crédito sin ningún tipo de protección y bueno y sabemos atravesados por qué, realidades eh, de violencia. Sin embargo, el, el endeudamiento en sí mismo ha llevado también a grandes crisis, eh, por ejemplo, las crisis de la primera década del 2000 en países como Estados Unidos, España, eh, fue una crisis del endeudamiento de las personas que fueron hiperbancarizadas, no sé si esa palabra existe, si fueron hiperbancarizadas eh, y hubo una pérdida, millonaria, o sea, contaba por miles, por miles, millones eh, de viviendas, cierto, de propiedades, de gente que estaba pagando eh, sus hipotecas y que el desplome de esa burbuja financiera lleva a la pérdida de la propiedad. Es como si estuviese saltando de una inseguridad a otra, donde uno u otro mundo, pues, como que te presentan una serie de, de inseguridades, eh, y antes de, de avanzar a entender quiénes son esos entonces que pueden vivir de esa inseguridad de las personas, ¿cierto? ¿Quién, quién, finalmente, ¿quién se está beneficiando o cómo es que se beneficia? Eh, yo quisiera entre, eh, eh, introducir como las reflexiones, ¿por qué también se sostiene ese sistema de deudas? Eh, Nosotras desde la corporación, también introducimos las preguntas desde la cultura, desde lo subjetivo y, y por ejemplo fue muy importante y muy interesante a la hora de reflexionar esto, eh, pensarlo desde la verdad, ¿cierto? como si nos introdujo la ilusión de la deuda como una posibilidad de ascenso social y de adquirir eso que no tenemos pero que necesitamos por miles de razones, pero que además hay una serie de dispositivos y discursividades culturales alrededor que te alimentan ese deseo que te alimentan esa esa necesidad o efectivamente unas condiciones materiales eh, que te obligan a ello eh, sea cual sea la razón hay una cosa que eh, envuelve la deuda y es como una profunda vergüenza o culpa por no no poder pagar eh, mejor dicho, una de las, una de las crisis que, que padecemos con la deuda es que pensamos que es un problema eh, individual, eh, que yo soy mala paga y que se sanciona Obviamente económicamente, pero también moralmente. Y por eso también pues hay un, una serie de economistas que dicen hay que sacar la deuda de closet y asumirla como un problema público colectivo eh, que debemos eh, afrontar de esa manera. E incluso hablan de la deuda injusta o de la deuda ilegal e ilegítima que, que mantiene a sendas partes de la población eh, sobreendeudada. Eh, pero. Digamos, culturalmente eso se sostiene entonces a través de dispositivos como la culpa, a través de discursividades que dicen si sí puedes hacerlo, lo vas a lograr, eh, piénsalo, ponte un propósito, sueña. Gran parte de la publicidad crediticia eh, nos vende sueños. Uh -huh. el, el crédito es el paso o a sea, tus sueños, es como el, el, el pequeño trámite que tienes que ir a hacer a, ahorita vamos a hablar de eso, que tienes que ir a hacer a tal parte para poder acceder a eso que te mereces, que necesitas y que además pues como que te pone en relación a la sociedad con valores eh, que son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, Camila nos decía, el carro. ¿Cierto? Resulta ser una de las principales causas de endeudamiento. Pero entonces ahorita se sostiene culturalmente, ideológicamente la necesidad de acceder a, y materialmente estamos sujetos, eh, pero ¿a quiénes? ¿Cierto? Y es como ¿a quiénes les debemos? ¿Quiénes son los que poseen... Eh, la, la plata que ya sabemos que existen grandes brechas en el endeudamiento y la posibilidad de la bancarización, cierto, que no todos los colombianos y colombianas tenemos las mismas condiciones, eh, pero digamos a quienes se le debe si son bastante parecidos, no sé quién desea conversarnos de a quienes les, les debemos. Dale Elizabeth, yo te respondo a la pregunta. Primero, muchísimas gracias por, por tu pregunta. Creo que, es, que esta es la que una pregunta que hemos buscado y que nos hemos pensado bastante, eh, porque no solo es a quién le debemos, sino las implicaciones, las diferentes implicaciones que tienen, que le debamos a, a ese ente o a esa persona. Entonces, primero me gustaría responderlo desde de nuevo desde el sector formal y luego desde lo informal. Desde el formal y en cuanto a la deuda pública, eh, pues no hay un rastreo eh, o, o no es fácil encontrar un rastreo de cuáles son esos países a los que Colombia le debe. Sin embargo, en sí, en términos de entidades, las... Eh, las agencias o las, eh, las organizaciones multilaterales que en mayor medida hacen ese tipo de préstamos son el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y el Banco, el Banco Inter, eh, Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Entonces, estas eh, organizaciones hacen préstamos eh, que vendrían siendo parte de la deuda externa del país y esto tiene implicaciones porque... Un, cuando estas organizaciones van a hacer el préstamo, piden a Colombia o al gobierno colombiano que debe modificar algunas cosas para garantizar que va a poder pagar el préstamo. Y ese es el escenario que estoy describiendo, es justamente lo que pasó con la reforma tributaria eh, por la que empezó todo este tema del parque, bueno, es un tema de larga discusión también, pero esto esta viene... Justamente las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional hizo al país después de haberle otorgado el préstamo para la recuperación financiera eh, que, eh, por la caída que hubo durante la pandemia. Entonces, esto en cuanto a la deuda pública y hablando de la deuda privada, de nuevo, también tiene diferentes implicaciones si hablamos del sistema formal y el, o del sistema informal. Entonces, en el sistema eh, formal, pues, le demos principalmente a, a los bancos, que son estos que prestan el servicio de, de deuda privada, por decirlo así. Eh, sin embargo, también a otras entidades financieras, eh, donde también me gustaría incluir y resaltar principalmente el rol de las entidades que prestan créditos educativos, porque, de nuevo, estas... Eh, son eh, esas que ni siquiera deberían estar porque son créditos de algo que el Estado debería garantizarnos. Y en cuanto al sistema informal, pues aquí sí que es mucho eh, más crítico, ¿cierto? Entonces, si aún teniendo las entidades financieras formales estamos eh, teniendo problemas para pagarlo, eh, para... Eh, para poder eh, conocer bien las tasas de interés y demás, y nos estamos endeudando mucho, pues es mucho peor cuando somos excluidos del sistema financiero. Entonces, estas personas que están excluidas del sistema financiero son las que no pueden demostrar que tienen unos ahorros o que tienen un ingreso constante y justamente por eso se les dificulta más eh, pagarlo. Entonces, estas personas le deben, pues, principalmente a familiares o amigos, pero en una tercera instancia buscan a los prestamistas, a los pagadiarios, los gota gotas, que son eh, unas metodologías de, de crédito que cobran unas tasas hasta el 20% de interés mensual, que es una cosa súper altísima para lo que debería ser. Eh, y, pues, eh, también estos créditos, aunque son créditos pequeños porque, suelen ser menos de un millón de pesos, pues terminan eh, pagando mucho más de lo, de lo que se debería. Entonces, le debemos eh, a otros países, le debemos como, también como Colombia a otras organizaciones multilaterales, pero a, a, además como personas se, le debemos a entidades bancarias formales y también a este último tipo, que son esas personas que hacen préstamos informales. Y también me gustaría decir que para este último mercado, que es el mercado financiero informal, esto lo que es en sí es una falla de mercado porque estamos excluyendo a algunas personas del sistema financiero y ante esto el gobierno ha tenido que intervenir y pues ha creado otras organizaciones que garanticen que se les preste quizás a estas personas que no tienen la posibilidad de, de acceder a los créditos formales, eh, entonces han creado algunas organizaciones como, eh, no sé, para financiar proyectos de campesinos, de microempresarios y, por ejemplo, de, de los trabajadores informales. Entonces este es un nuevo modelo también de, de préstamo que nace desde esa iniciativa del gobierno de tratar de subsanar este, el mercado informal y las fases que hay en el mercado formal. Sin embargo, de todas maneras, sigue teniendo un montón de implicaciones. Y tampoco el Estado ha garantizado que realmente estas nuevas alternativas para emprendedores o para otras personas sean las más eficientes eh, para sanar este tipo de cosas. Entonces, eh, pues esto es lo que eh, hemos eh, encontrado y lo que hemos estado analizando también eh, de manera interna en la asociación. Pero, pues, bueno, no sé, Glenda, si quieras agregar algo, Elizabeth. Glenda, ¿quieres añadir algo eso de a quiénes les debemos? Eh, sí, acá también, pues digamos que yo creo que lo más importante que hay para resaltar es... Y, y lo que ha venido insistiendo mi compañera María Camila es la falta de garantías de unos derechos básicos y ¿sí? que hacen que eh, las ciertas personas que han sido excluidas y además unas exclusiones, i, exclusiones históricas de ciertos procesos lo sigan haciendo y justo como esto incide en unas altas trampas eh, de pobreza que hoy no paran. Y, y, que, y empezamos a identificar como cuáles son entonces los beneficios, como la pregunta que tú traías, eh, que me parece muy importante, es como quiénes se benefician de la inseguridad de las personas, ¿cierto? En estos juegos que en economía se conocen incluso como juegos de suma cero, donde unos ganan y los otros pierden y pierden todos, eh, vemos que son unas constantes en nuestras vidas. Entonces, cuando empezamos a identificar, por ejemplo, qué pasa en momentos de crisis, o sea, el mundo el año pasado estuvo en una crisis por pandemia y lo que nos muestra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística que mientras la mayoría de sectores tuvieron un crecimiento negativo, eh, especialmente los que tienen una intensidad de mano de obra, eh, de estratos de personas donde se concentran estratos bajos, como es eh, cocina, comercio. Eh, observamos que, por ejemplo, el sector financiero e inmobiliario fueron los que crecieron. Y esto nos está mandando unos mensajes y unas alertas que tenemos que identificar con cuidado porque justo en momentos de crisis donde todos estamos perdiendo, ¿cómo es posible que las empresas eh, como el sistema financiero, si sigan sacando unos réditos. Sí, creo que hay, y creo que hay unas, pre unas preguntas muy interesantes que, que se han puesto en el chat y ya vamos a retomarlas entonces también para que empecemos a interactuar con las personas eh, que están conectadas. Eh, pero que quiero decir una cosa a propósito de esto, y es que una de las grandes inquietudes eh, que tenemos que yo particularmente pues me muevo mucho y es cómo cosas que conocemos y entendimientos de mundo nos llevan efectivamente a transformar esa realidad, ¿cierto? Y en este caso una realidad eh, ilustrada a todas luces eh, como desigual, ¿cierto? de cómo un, un país, y eso es una cosa pues, que no solamente nos pasa en Colombia, es un problema global, de hecho el endeudamiento global es uno de los pilares que sostiene hoy el modelo eh, del sistema mundo, cierto que es el endeudamiento de los países a, a, a estos fondos y a estos bancos eh, que son de carácter internacional y global y además el endeudamiento privado para, la, para poder garantizarse unos derechos o también un, unos bienes de consumo, pues, que son relevantes para interactuar con los demás, porque tienen eh, un valor de lujo o porque tienen un valor de distinción. Bueno, esa es pues como otra discusión, pero una vez entendida y vamos con, ganando estas comprensiones, cómo eso nos lleva también a una politización o nos lleva a movilizarnos en función de eso. Y de hecho, una de las preguntas que yo tengo con mi problema con la deuda es por qué nos mantenemos en la deuda, ¿cierto? Es por qué nos seguimos endeudando, por, mejor dicho, por qué no nos rebelamos ante la deuda, ¿cierto? Entonces, y eso eso tiene como todas las cosas súper tensas de la vida, múltiples respuestas, ¿cierto? Entonces, ahorita hablamos hay respuestas culturales, como aquellas que apelan a, a que es un problema individual, eh, como la, la culpa, ¿cierto? Sentirte culpable, mal, avergonzado, eh, porque además te expulsa, ¿cierto? Eh, a mí este tema particularmente me interesa porque pues desde el, el grupo de estudio eh, lo ponían, yo soy hija de una madre endeudada, ¿cierto? La educación y todo lo que nos ha podido dar ha sido por la deuda y eso le ha costado también salir del sistema financiero y salir del sistema financiero es estar excluida, como ustedes también lo mencionaban, es, es ser, es el ostracismo y es como la, la contraparte de, bueno, ¿qué es lo que...? Eh, pasa si nos revelamos ante esto? Pues que podemos ir incrementando esa base de, de, la, de la exclusión. Sin embargo, eh, entonces, pero está la pregunta de, de Julio César, y es estrategias puntuales para evadir o salir del círculo del endeudamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para no, para superar la culpa, la vergüenza, y además eso que es como el el gran freno que es que es una forma de estar excluidos, o sea, no estar ahí, es estar por fuera de la vida social, por fuera de la vida económica, y además con grandes posibilidades de caer en la economía eh, o en ese mercado informal, muchas veces criminal que hay en Colombia. Ustedes, mis queridas eh, compañeras invitadas, ahí ¿qué posibilidades ahí tenemos ante ese endeudamiento? Aquí la imaginación económica... <risas> Eh, pues, es, es una pregunta que yo también, la respuesta, quisiera conectarla con lo que decía al principio. Recordar también que la deuda puede ser un elemento, un instrumento importante, ¿cierto?, para hacer algunas cosas. Entonces, eh, la deuda no solamente... Pues en, en, en la situación y en la economía que estamos, sí tiene unos beneficios importantes para los grupos y, la, y las élites que han dominado, pero para quienes hacemos parte de la economía popular también es, es un elemento estratégico en la medida que les decía, nos permite hacer algo hoy, con recursos que no tenemos, ¿cierto? Eh, y yo esta pregunta que está haciendo Julio César, yo la voy a conectar con otra pregunta también muy relevante que me parece que hacía Paula Morales sobre cómo pensarnos otro tipo de relaciones económicas y acá hay una alta relación. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en las comunidades negras del Pacífico Colombiano, pues que se sostienen a partir de eh, unas economías de trueque donde el... el el dinero que ya sabemos que se basa básicamente en la confianza como un mecanismo de, de, de intercambio porque ya no está soportado en ninguna actividad productiva como si lo hizo antes. Eh, esas, estas economías eh, del Pacífico lo que usan son unas transacciones y además, eh, eh, haciendo alusión al nombre que nosotras tenemos la mano cambiada así de favores entre amigos de aumento del capital social de protección eh, de ayuda frente a deudas frente a crisis que tienen mis vecinos y eso me evita eh, asistir pues a un sistema financiero que además nunca ha estado en esa región y que si lo ha estado nuevamente beneficia a los mismos de los mismos entonces eh, todo esto para decir que ya conocemos unos modelos que han funcionado, eh, que han dado unos réditos y unos beneficios importantes para las poblaciones negras, pero que, infortunadamente, justo la intervención de actores externos, de multinacionales, del mismo eh, gobierno nacional, a partir de sus políticas extractivistas, han... Eh, deshabilitado como este tipo de, de modelos y de economías alternas a lo que nos vende el sistema de producción capitalista entonces eh, aquí pudiésemos hacer eh, colación a que es posible buscar mecanismos de solidaridad de cooperación que implican muchos retos y uno de ellos es hablar desde la confianza y ya sabemos que Colombia y en especial América Latina y más por sus procesos de violencia, de conflicto armado, de corrupción, tienen unos niveles muy bajos. Entonces acá hay unos retos muy importantes eh, que deberíamos trabajar en aras de realmente hacer alusión a esas economías más solidarias. Bueno, a mí me gustaría agregar, pues primero agradecerles por sus preguntas. También creo que ambas preguntas van mucho en el mismo sentido. Entonces, eh, me parece que son claves porque eso está es eh, como realmente el problema que quisiéramos solucionar, cómo hacemos para no endeudarnos y seguir generando esa pobreza que de pronto pueda ir detrás de la deuda. Pero una, un dato muy importante aquí, incluso también hablando desde la asociación y desde lo que somos como comunidad afrodescendiente, es que eh, hay una estimación de que para poder salir de la pobreza eh, se requieren al menos tres generaciones de, de comunidades negras eh, para lograr este objetivo, ¿sí? Entonces... Seguramente este es un ciclo del que va a ser muy difícil salir, eh, sin embargo, desde eh, mi perspectiva y desde lo que hemos estudiado, eh, sé que hay como dos alternativas posibles. La primera es que definitivamente el Estado intervenga y nos garantice esas cosas que de, deberíamos tener eh, sin necesidad de endeudarnos, como ya lo he repetido alrededor de toda la charla. Y la segunda es que también como personas individuales pensemos en, en otras alternativas o, o en las alternativas eh, a las que no accedemos tanto como si accedemos a la deuda como lo es el ahorro. Entonces sé que es una posición muy difícil, pero si hubiéramos visto el otro lado de la moneda es mucho más la cantidad de personas que tienen un servicio financiero eh, de crédito que las que han accedido al ahorro aún cuando pueden hacerlo. Entonces, también pensemos en esas alternativas. Sin embargo, entiendo que no toda la población puede tener ese acceso. Pero mientras podamos hacerlo, debemos dejarlo no como eh, una alternativa eh, a la que no nos interesa acceder, sino una alternativa que también nos permita pensar en, en el futuro y también poder subsanar este, este tipo de cosas. En, en el texto que, que compartimos en el grupo de estudio y que sobre todo para quienes tengamos también preguntas eh, sobre el tema de la verdad, la mentira, las ilusiones, los engaños, eh, qué es lo que están ahí. Muchas veces podríamos decir, bueno, la deuda es un gran engaño, yo he propuesto más que es una ilusión. Eh, Nietzsche en el texto de Sobre verdad y mentira en el sentido extramoral eh, nos dice que finalmente... Eh, la verdad son ilusiones que hemos construido, son grandes edificios, son edificios conceptuales eh, puestos sobre la realidad, que además pues, no podemos acceder de manera directa a ellas sino quitamos del lenguaje, de las metáforas, eh, para poder relacionarnos con ellas, con la realidad. Y finalmente es eso lo que nos hace humanos. Entonces, en esa metáfora que, que traía Eli, es en ese edificio de ilusiones que llamamos verdad, y con el que vivimos y nos relacionamos, eh, como que existe la, la salida a construir otros edificios de ilusiones, que, que, que el, lo, digamos lo problemático acá no es que nos ilusionemos con la posibilidad de un futuro o, por ejemplo, que eh, la deuda se apoye en la ilusión que tenemos, sino que sea esa la única posibilidad eh, económica a la que nos vemos abocados y abocadas. Entonces está la pregunta, yo creo que la que muchas personas tenemos en este momento, ¿cuál sería ese nuevo edificio de ilusiones y cuáles son sus mecanismos sociales, los instrumentos, los dispositivos culturales, económicos, estatales, personales, colectivos, para poder construir otras realidades económicas que no estén atravesadas por muchas de las cosas que, que hemos descrito acá, ¿cierto? Las desigualdades, la exclusión, eh, estar en el mercado criminal de la deuda, esa, eh, esa vaina <ríe> existe, pues lamentablemente en, en Colombia existe. Y yo creo que eh, para, para poder pensar ese edificio, y algo que también eh, pues habíamos comentado y es qué es lo que nos lleva a endeudar, o sea, cuáles son las condiciones sociales y quizás por ahí podamos ver luces de esas nuevas eh, posibilidades. Sabíamos, o sea, qué es lo que nos lleva hoy a endeudarnos y que quizás ahí pueda aparecer como otras eh, respuestas y otras posibilidades. Que yo de entrada digo que me imagino que deben existir respuestas estatales Deben eh, recibir también, podemos recibir respuestas también de manera co colectiva, construidas de manera autónoma y también pues me imagino que, que está pues como lo que sucede personalmente. Mm, eso, es un, eso es una pregunta relevante que además nos lleva a muchas más preguntas. Eh, y es justo, ¿sí? Porque no seguimos también endeudando si sabemos a lo que nos conlleva la deuda, cuando sabemos cómo ya tenemos dadas unas condiciones sociales, unas condiciones económicas e incluso globales de cómo están operando estos mercados, que sabemos además que están generando y propiciando una mayor inequidad. Eh, que además sabemos que dado que a veces tenemos unas expectativas más altas frente a nuestros ingresos futuros, eh, se llevan a unas condiciones de insostenibilidad que además generan unos mayores círculos de pobreza, como que la gente estuvo pagando su casa 10 años, pero después de esos 10 años ya no tiene una mayor capacidad, el banco le quita su casa, pues eso hace que haya perdido esos 10 años que estuvo pagando, además la ilusión, eh, la posibilidad de una casa futura, etcétera. Entonces... Eh, son muchos de los casos que así se presenta y yo creo entonces Elizabeth que esto nos lleva a preguntarnos también como cuál es el papel eh, de las entidades financieras, como que podríamos hablar que los bancos son lo suficientemente transparentes al momento de ofrecer un crédito, tienen información completa y perfecta frente a la que esto genera y Vemos que no, La, las personas muy poco entendemos cuando nos hablan de tasas de interés, cuando nos hablan de cómo se van a amortiguar cada una de esas cuotas, eh, cuánto debemos pagar cada año, sí, entonces las personas adquirimos también un cierto de compromisos sin tener una información. Eh, completa, pero además donde se pueden generar como unas prácticas poco éticas desde el sistema financiero que hacen que recreemos estas mismas condiciones para seguirnos endeudando. Entonces acá yo creo que también habría que enfatizar mucho en el rol que están teniendo estas entidades financieras para recrear estas condiciones de empobrecimiento constante. Y que yo quisiera ligarlo también y pensando cuando hablamos dentro de las ilusiones, dentro de estas deudas, qué es lo que pasa a nivel macroeconómico, ¿cierto? Que, por ejemplo, nos prometen las entidades... Eh, o los organismos multilaterales que nos habla el Fondo Monetario Internacional que nos promete el Banco Mundial que nos prometen los países ricos hablando acá de ilusiones y acá hay unas respuestas muy sencillas eh, pues primero que esas entidades lo que hacen es que dan unos préstamos condicionados yo te presto tanto monto de dinero pero si flexibilizas tu mercado laboral, que ya sabemos que está en contravía de unos derechos de la población, entonces esto significa que el salario mínimo baja, entonces si antes las personas tenían lo mínimo para cubrir sus necesidades básicas ya no lo tienen, eh, si antes trabajaban 8 horas, ahora deben trabajar 12 horas, etcétera, también se condiciona con políticas educativas. ¿Qué es lo que deberíamos estudiar? ¿Qué es lo más relevante? Y eso también nos lleva justo a esas preguntas si estamos creando unos individuos con una capacidad crítica de reflexión, eh, de tener unas libertades de gozar de su vida o por el contrario estamos creando unas máquinas y unos obreros que sirven en función del sistema capitalista y lo que vemos es que la deuda justo nos está, está permitiendo que esas condiciones de inequidad sigan. Porque en la medida de que las personas cada vez somos más pobres, pues nos toca dar el todo por el todo en aras de lograr la supervivencia. Y justo con estos temas es lo que ha estado atado al crédito y que lo uno a lo, a lo principal que tú decías es como que, en esta versión contemporánea de la vida, la deuda no se aleja mucho de lo que significa la esclavitud. Yo quiero ahí mencionar algo, y hay como una serie de dependencias, es, una, es como un encadenamiento de dependencias, volviendo a esa idea de que estamos atadas y nuestra vida a que está sujeta, es decir, qué es lo que coarta la libertad. ¿Cierto? y en este caso la libertad en todos los sentidos es, es eh, como también de parte de las fantasías, es porque se supone que la deuda muchas veces se presenta como una opción de libertad, porque es lo que te libera en, en la economía y te permite acceder a, pero entonces termina siendo un camino de, de atadura, y, y, y, y de, co de cooptación de las posibilidades de, de ese ser, por ejemplo, en cosas que traes como la posibilidad de la crítica, o lo que ha sido pues, el sueño de distintas eh, teorías, ideologías críticas, que es la emancipación de cada ser humano con lo que sueña, desea y anhela ser. Mm, es interesante cuando decimos el problema de la deuda no es un problema moral, no es un problema de que las personas seamos buenas o malas, eh, eh, entiendo muchas veces cuando se habla de, de educación financiera, creo que incluso aparece por ahí eh, en los comentarios y creo que es un componente importante, pero cuando lo ponemos como un problema eh, político común y público, no solamente es que la gente sepa manejar bien su plata, sino que damos un entorno justo para que eso sea complementario, porque una de de las grandes conquistas y los triunfos que tiene ideológicamente el sistema económico es que individualiza, lo decía yo desde el comienzo, el problema, es un problema individual, es un problema que tú no sabes manejar tus finanzas. Si eres una persona buena, ordenada, eh, juiciosa, lo vas a, a poder eh, lograr, ¿cierto? Y cuando analizamos, y, gracias, y con, gracias a ustedes, entendemos que es un problema mucho más amplio, que no solo depende del buen manejo de alguien, sino cuál cuáles son las condiciones socioeconómicas para que, por ejemplo, una persona pueda sostener una deuda durante 15, 20 años, que puede ser una hipoteca. Muchas veces las condiciones laborales... ¿Cierto? La, la materialidad de la vida que se va encareciendo eh, dificulta esa posibilidad, esto lo digo porque en términos de transformación, de pensamiento crítico, es súper importante en mi perspectiva que no lo tratemos como un problema individual, no, no es que estemos, o el problema sea, estamos un montón de gente bien educada financieramente, cada uno en su individualidad, sino que creo que aquí estamos proponiendo cuál es la solución pública, colectiva y común que podemos tener ante algo que está siendo insostenible. Y, y que necesita actuación del Estado, actuación de, de un sistema financiero que sea justo. Yo no sé si eso sea una cosa que se pueda juntar, ustedes ya me dirán, si es posible tener un sistema financiero justo, esas tres cosas juntas, es posible. No sé qué pero, o sea, es posible contar con los sistemas financieros eh, más justos con la economía de las personas y por ejemplo cuando dependemos de organismos internacionales. Sí, Elizabeth, gracias. De hecho, esto nos lo habían escrito por ahí, por el chat, como si es justo este sistema eh, financiero formal. Y creo que esto un poco ya también nos lo había dicho Brenda, y es que realmente los bancos no nos están dando esa información completa y clara que deberíamos tener. ¿sí? Entonces, eh, bueno, si bien... Cuando vas a hacer un préstamo, un crédito, el, el banco te expone algunas cosas. Primero, puede que lo haga de una manera muy técnica, a la que todos no tenemos, de la que todos no tenemos el conocimiento. Eh, incluso, eh, desde, aunque hayamos accedido a un tipo de educación, eh, puede que haya en algunos términos que eran demasiado técnicos o que ni siquiera sean mencionados al momento de adquirir el crédito y esto hace que no tengamos un sistema financiero eh, justo. De hecho, también una de las cosas eh, que hablábamos en, en nuestra conversación eh, antes es que primero... En qué momento estamos adquiriendo esos créditos y con qué nivel de conciencia estamos adquiriendo los créditos. Por ejemplo, eh, si hablamos de los créditos educativos, el momento en el que haces este salto a la educación superior... Suele ser cuando estás entre los 16 años, que es la edad promedio, ¿cierto? Aun cuando eres menor de edad, aunque estás bajo la custodia de tus padres, estás adquiriendo un crédito muy grande sin conocer de verdad todas las implicaciones que, estos que este tiene, ¿sí? Y eh, de otro lado también está que los bancos te suelen mostrar la mejor parte del crédito. Por ejemplo, no, eh, te damos una tarjeta de crédito sin cuota de manejo, pero entonces no sabes, sabes que no tiene cuota de manejo, pero no sabes cuál es la tasa que está manejando la tarjeta y qué otros eh, montos debes pagar por usarla, eh, aun cuando se excluye la cuota de manejo. Y entonces, en, en mi respuesta también me gustaría retomar eh, lo que han dicho también esta conversación que están teniendo por el chat, que me parece muy interesante, y es si realmente eh, todos los créditos son malos o dañinos, o si endeudarse per se está mal. Entonces, eh, mi respuesta principalmente es no. De hecho, eso con esto fue lo que... ...con lo que Menda inició la conversación, que este es un elemento relevante para la economía... ...porque nos permite acelerar, acelerar perdón, el crecimiento, ¿sí? porque puedes obtener los dineros del futuro... ...sin embargo, en un país como Colombia, donde la educación financiera no está tan fortalecida... ...pues es un, un tema que todavía nos falta reforzar para que pueda llegarse a esa justicia del sistema financiero formal y lo otro eh, también que, que me gustaría eh, agregar perdón es que eh, de todas formas aunque aunque lo quisiéramos hacer pues todavía hay mucho por, por fortalecer en estos temas financieros y incluso también esta deuda en, donde, en el momento en que sí es dañina es cuando se vuelve en deuda pública, porque nos endeudamos con el dinero que vamos a tener en el futuro, pero recordemos que el periodo pre, eh, presidencial tiene como su límite, entonces lo que realmente estás haciendo es jugando con el dinero de otra persona o de otro gobierno en el futuro, donde ya sí es un problema y, y se vuelve dañino el endeudamiento, pero de nuevo yo destaco que en algunos casos, bajo algunas condiciones, el sistema financiero puede ser beneficioso para las personas, pero también resalto que le falta mucho justicia, que le falta mucho ser transparente y que no todos lo podemos entender. Entonces, bueno, en general, esto para responder tanto tu pregunta como la discusión que se ha tenido en el chat y la pregunta que nos proyectaron ahora. Bueno, yo voy a hacer como una pregunta lego, porque, cierto, vamos a ver si podemos divulgar parte del pensamiento económico, que yo también estoy en proceso de aprendizaje, porque una de las críticas que se le hace también al capitalismo es que se mueva bajo la lógica de crecimiento, ¿cierto? Y que esa lógica de crecimiento es la que, en parte, hace que perpetúe ciertas injusticias o desigualdades. Eh, porque debes crecer, porque eso es lo que mueve la economía, ¿cierto? Es una economía que necesita estar constantemente moviéndose y no solamente moviéndose, sino en crecimiento. Y esta imagen a mí, eh, siempre me, o la imagen que yo me he hecho, es como que estamos, que haya mucha plata, mucha plata, crear plata de muchas maneras, plata que se crea, que crece, que mueve eh, la, la economía y sobre todo pues como la macroeconomía y que toda esa plata que crece y se genera se queda pues como sabemos mal distribuida pregunto entonces y la deuda entonces es una de las maneras de sostener ese crecimiento o sea pero eso es necesario per se para las relaciones económicas o sea todas las relaciones económicas o podemos imaginar una economía que no esté creciendo constantemente o que no necesite ese crecimiento o eso es como muy eh, impensable o de qué otras maneras se puede mantener el dinamismo eh, económico o si necesariamente es que tenemos es que pensar radicalmente otro tipo de economía, por ejemplo, que no esté basada en el crecimiento o ese, es, hay forma de hacer compatible el crecimiento económico con la distribución de la riqueza de manera justa y equitativa. Esa, esa última pregunta, Elizabeth, yo creo que las relaciones actuales en este sistema ya no las han mostrado, sí, que incluso esperaríamos que entre más pase el tiempo, las brechas sociales deberían disminuirse y lo que vemos es lo contrario, que hay unas concentraciones altas de las riquezas en las mismas personas y a su vez unos mayores niveles de empobrecimiento lo otro también que nos ha enseñado este sistema capitalista y pensando también como en la teoría económica es que el crecimiento no es malo per se el problema es ¿Cómo se genera ese crecimiento y bajo qué relaciones económicas están fundadas? Entonces, cuando pensamos cómo eh, se desarrolló Europa, a, qué le debe, a quién le deberían agradecer hoy, eh, por ejemplo, Estados Unidos y las economías ricas pues están basadas en unas relaciones centro-periferia, basadas a través de la expropiación, explotación, el genocidio, la revolución industrial se crea justo gracias al trabajo forzado de África, y de América, ¿sí? De esos cuerpos negros, de esos cuerpos aborígenes que hoy siguen negados, que hoy siguen invisibilizados y que son, no son sujetos de derecho. Y ya en ese mismo sentido entendemos pues, que en la medida en que los sistemas económicos se basen sobre ese tipo de relaciones, pues las inequidades siempre van a estar presentes. Pero si pensamos que se pudiese crecer... Eh, en la medida de pensar en nuestros sueños, en nuestras ilusiones, en asegurar unas condiciones adecuadas de vida, pues vamos a entender que el crecimiento antes nos está permitiendo una forma de mejorar. Eh, entonces, cuando pensamos en los desarrollos tecnológicos, que, que también de alguna forma mmm, me causa como cierta tensión, porque cuando Pienso en el desarrollo también que ha tenido la medicina, recuerdo que los cuerpos donde han hecho gran parte de los experimentos es en estos cuerpos que no consideramos tan humanos como son los cuerpos de las personas negras, eh, pero que han necesitado unos grandes recursos monetarios para poder llevar a cabo estos experimentos, al final lo que yo pienso es que si tenemos en cuenta que la vida es nuestro principal objetivo y luego pensaríamos que el crecimiento en sí es necesario, podemos llevar a unos estadios adecuados de vida. Y, de, y no hablar básicamente de supervivencia pero si seguimos pensando bajo las lógicas del mercado actual donde el crecimiento per se es lo más importante no importa cómo se llegue a ese fin pues básicamente vamos a seguir deshumanizando eh, y violentando a ciertos grupos sociales que no nos van a permitir a llegar a un a hablar o a unos diálogos reales como sociedad. Gracias, Glenda. me ¿querías decir algo? Ahí también sí. te vi el impulso. <risa> Dale, no, iba a negar que, bueno, eh, la respuesta a cómo podemos llegar a ser equitativos, pues no es tan, tan inmediata, es algo que pues es un tema de largo al aliento o una discusión muy, muy amplia, sí, hay muchas implicaciones eh, detrás y ojalá pudiéramos, por ejemplo, saber cómo superar la brecha que hay entre lo que ganan los hombres y las mujeres y más allá de eso, incluso cómo superar la brecha entre lo que ganan las mujeres negras y las mujeres blancas, ¿sí? Y para todo esto hay unas eh, igual funciona dentro del sistema financiero, cómo hacemos que sea más equitativo para que todas las personas puedan acceder a este sistema y podamos dejar de tener esas precios y podamos llegar a ese de pronto anhelado crecimiento que han tenido, que se ha tenido desde, desde hace tanto. Pero es, es una cuestión y un, un tema que nos puede tomar mucho tiempo para eh, poder alcanzarlo y poder lograrlo. Y entonces, igual es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, como lo habíamos dicho, como lo han dicho también en el chat, eh, para poder acceder a, a este sistema. Entonces, tratar de que se tenga la educación financiera que los bancos nos den información completa, pero que además el Estado haga bien el ejercicio de garantizar que esas personas que hoy no pueden acceder puedan hacerlo a través de otros tipos de alternativas o otros fondos y que también seamos eh, conscientes de, de esas implicaciones que tiene el endeudamiento y cómo podemos llegar eh, a subsanarlo O sea que Hoy un reclamo, una forma de traducir los reclamos que estamos viviendo es, por ejemplo, el, el, el exigir una deuda justa. O sea, no, no, no es contradictorio esas dos palabras, decir queremos una deuda justa. ¿Qué dicen? Bueno, digo que eh, no es contradictorio, sí, en el sentido que como también ya lo habíamos dicho antes, me gustaría retomar, es que esta, la deuda, sí puede llegar a ser justa y debería ser siempre justa, ¿sí? En la medida en que esta nos permita traer al presente esos ingresos que vamos a tener en el futuro y en la medida en que se haga de una manera muy transparente, mostrando todas las condiciones y no solo mostrándolas, sino explicándolas, ¿sí? Entonces, eh, la deuda, de nuevo, no debe ser pensada como este enemigo, ¿sí? Porque puede ser beneficiosa en cierta medida siempre, siempre que se cumplan todas las condiciones, siempre que se establezcan desde el principio todas las condiciones bien y siempre que la persona que está accediendo a esta deuda conozca también eh, su, su, como su perfil o su capacidad que va a tener para pagar esa deuda, ¿sí? Entonces, eh, pues eso es lo que tengo para agregar. Y yes. yo, yo agregaría sí. algo aquí, Elizabeth, que me parece muy importante cuando hace, hacemos relación a la palabra justo, porque... También lo que nos ha vendido la sociedad es que todos tenemos la capacidad de competir, ¿cierto?, y de que incluso parte de quienes no están... En, o no tienen ingresos altos o las frases típicas de las personas, el que es pobre es porque quiere, ¿cierto? Es porque nos han metido que todos salimos bajo las mismas condiciones del, del mismo punto de partida y que en ese se, mismo sentido quien está de alguna forma es como por una decisión propia. Entonces, cuando hablamos de justicia, y, y yo lo enfatizo mucho, eh, tenemos que pensar es qué significa la justicia en el mundo y en este mundo globalizado y cuando pensamos en unos hechos históricos de unos empobrecimientos de larga duración hay más que esta palabra justicia cobra una mayor envergadura cómo cuando empiezan los procesos de genocidio, de invasión por parte de los europeos en África, en América, desabastecen, deshumanizan a la sociedad con unas implicaciones no solamente económicas, sino también con unas condiciones psicológicas importantes que se profundizan y se replican a la medida del tiempo, esto nos permite hablar que estamos muy lejos de entender y de abordar el concepto de justicia y ligándolo con lo que decía María Camila, tiene unos retos muy importantes. Entonces es básicamente eso, pensarnos la justicia realmente implica entender las diferencias, pero no básicamente desde lo coyuntural, sino desde los procesos históricos persistentes y de larga duración que hoy siguen teniendo unas implicaciones significativas en nuestros modelos de vida. Gracias Camila y Glenda por esas reflexiones. Eh, vamos ahorita a leer algunas de las intervenciones que están en el chat, pero quisiera hacer una mención a, a, a, esa, a esa dimensión de la justicia, y de la posibilidad de construir justicia, ¿cierto? Que es también lo que Camila nos propone, eso va a ser un proceso de largo aliento, pero tenemos que lo pues tenerlo además, y llenándolo de contenido y cuáles son, eh, ahora sí, las deudas históricas, no las deudas monetarias y financieras, sino las deudas históricas que tiene la sociedad a, hacia comunidades, grupos o incluso la mitad de la gente que somos las mujeres, ¿cierto? Eh, creo que esa justicia entonces eh, es una, una justicia eh, antirracista, una justicia feminista por las mujeres y, y una justicia que intente reparar también el despojo que ha hecho el capitalismo salvaje o sin ningún tipo de regulación eh, o en sí, eh, a las sociedades. Yo creo que hay un trabajo social que tenemos que hacer de manera colectiva muy grande eh, para, para quienes para que, que históricamente han sido eh, excluidos y además a través de mecanismos que no generen más exclusión, que yo creo que es una de las dudas que me queda con el tema de la deuda con la banca, como está hoy, eh, que es. Que, que es un sistema que en sí genera exclusión, porque no puede estar bancarizado y por no poder sostener en el tiempo ciertos niveles de endeudamiento por la inseguridad y la falta de garantías en la vida de las personas. Entonces hay un montón de, de afinamientos a lo que tendría que tener o para poder llegar a esa posibilidad eh, de la deuda justa y creo que hay eh, en mi perspectiva, una necesidad de robustecimiento del Estado y que incluso, yo no sé, ustedes como economistas aquí, ¿qué me van a decir? Implica eh, otro tipo de relación de, del Estado y su deuda pública con los organismos internacionales, o sea el Fondo Monetario o el Banco Mundial, no sé, creo que ahí implicaría que desde allí tendría que empezarse a irrigar la, la justicia porque muchas de las medidas estatales que se toman que debilitan la función pública vienen también pues como por obligaciones que se adquieren con estos organismos multilaterales. Entonces, creo que hay que a una gran pregunta, y no sé si hay ahí también como camino de emancipación o de desobediencia, no sé si sea el camino, pero a mí me dan ganas de ser desobediente eh, con ese tipo de autoridades cuando están generando tamaño eh, desigualdades. Pero ahorita las quiero escuchar con eso a ver qué piensan y, y pasar a leer eh, uno o dos comentarios del chat. Bueno, listo. Entonces, eh, Elizabeth, en cuanto a lo que dices, bueno, primero me gustaría resaltar que sí, aquí en el contexto de la conversación hemos hablado de la deuda económica, pero es cierto que también hay una deuda social, incluso al inicio de, de la conversación, alguien lo dijo, hay deuda social, hay deuda moral, hay deuda económica, sí, pero... Enfatizando en, principalmente en la deuda social, sí es claro que en, no solo en Colombia, sino en el mundo, hay una deuda para con las mujeres y también hay una deuda para cier, eh, con ciertas comunidades, sí. pero de hecho los esfuerzos por tratar de subsanar esto siempre suelen ser criticados por, pues, por, o por otras personas que no están dentro del colectivo con qué pasa por ejemplo en el contexto del machismo, ¿por qué las mujeres tienen estas ventajas, por qué pueden acceder en el, en el, a estos programas, sí, cuando en realidad, estos programas están subsanando una desigualdad muy, muy grande que hay, y que en realidad no es un beneficio, sino que es un, un, un saldo de esa deuda, un, un poquito del saldo que nos deben de esa deuda, igual con las comunidades negras. Entonces, porque hay programas especiales para las comunidades negras o algunos tipos de, de créditos especializados en, en estas comunidades es porque nos, el Estado el gobierno y el mundo en general tienen también esa deuda social con nosotros y está buscando cómo tratar de subsanarla entonces eh, la desigualdad que hay desde distintos grupos sociales viene a, por esa deuda que se ha generado desde antes y que por supuesto va a ser incluso más difícil de subsanar de lo que puede ser eh, pagar la deuda externa o pagar las deudas personales que, que se tienen en términos financieros. Entonces, eh, sí si es, si es un punto muy importante que, de nuevo, también sería una conversación de largo aliento que nos daría para hablar de, de muchísimo más, pero es cierto que eh, tenemos deudas o, o hay otras deudas más allá del sistema financiero, y también, eh, pues de nuevo, también retomando la, lo, la otra parte de, de lo que dices, es que sí es cierto que hay una deuda pública que ya nos está dando ese mensaje de que como país, como colombianos, desde el principio estamos endeudados, ¿sí? Desde el principio estamos, eh, no bueno, no necesariamente con una deuda financiera, pero ya tenemos esa carga como país, de una deuda pública que nos está dando el mensaje que entonces esta es la salida a los problemas financieros, cuando realmente no siempre necesariamente lo es. Uh -huh. Lena, ¿querías decir algo ahí o leo algún mensajito? Sí. Listo. Eh, aquí Mabel Díaz había puesto una que... Que yo leí de, de refilón y me quedó como yo porque no entiendo la pregunta. Entonces, de pronto ustedes si sí puedan hacerlo. ¿Qué, ¿Qué rol cree que juega el FinTech en este replanteamiento de funcionamiento del sector financiero? Hablemos de tecnologías para la descentralización. En realidad, no sé qué es el FinTech. Entonces, eh, no sé si ustedes lo sepan y si no, pues le pediría a, a Mabel eh, que nos lo aclarara. Y bueno, hay otros mensajes, bueno, Alejo López dice que en Confiar invitamos a ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. mi cooperativa, gracias Alejo por, por poner el, el mensaje. Eh, dice para acá Mabel también que no es contradictorio en absoluto el tema de la deuda justa, mientras las tasas del Banco de la República, miren las tasas del Banco de la República y a cuánto están prestando los bancos, es excesiva eh, la brecha. Bueno, no sé si se quieran referir a alguno de estos comentarios y para ir cerrando porque nos quedan tres minuticos antes de las ocho, entonces les doy a cada una un momento eh, para hacer también pues como sus conclusiones o su comentario de cierre. Eh, bueno, acá yo también voy a referirme como a unos comentarios brevemente cuando decían como qué pasa si no pagamos la deuda eh, con las grandes entidades monetarias, ¿cierto? Eh, como ciertas clases de boicot, diría yo. Eh, o si Colombia, por ejemplo, no pagaría la deuda, pues esto tiene unas implicaciones que los excluyen, eh, incluso como que empieza frente con otros países, eh, sus alianzas comerciales, sus relaciones empiezan a deshabil deshabilitarse y sabemos que no sería lo más conveniente bajo mercados globalizados, donde hay una conexión fuerte, y entendiendo también que hay ciertos sujetos que tienen una capacidad de endeudarse, pues deberíamos pensar que eso sí deberían pagar la deuda. Acá la pregunta entonces para responder un poco como lo que plantea Vanessa es como, ¿por qué no subsidiar a personas que no tienen una capacidad de endeudarse que realmente permita eh, garantizar los derechos de lo que hemos venido hablando? Y para finalizar... Eh, yo quisiera dejar una reflexión, si sí, cuando pensamos como en estas deudas, estamos realmente pensando en cómo se acelera más el crecimiento, cómo se beneficia a las entidades financieras y cómo estos mecanismos de transmisión empiezan a operar, le doy dinero a la gente, aumento su poder adquisitivo, aumento sus patrones de consumo, ...prestan más y se generan esos círculos que, como lo mencioné en un principio, benefician principalmente al sector financiero. Ya las, las estadísticas nos los han mostrado. O si realmente cuando estamos pensando en deudas, estamos pensando también alterno en unas políticas sociales importantes que deberíamos empezar a implementar en aras de solucionar unos problemas de larga duración que en la medida que no se hagan va a generar muchos más fracturas como sociedad y que ya entendimos que estamos en los momentos necesarios para empezar a pensarnos de forma colectiva que nos lleve hacia otras sendas diferentes de desarrollo. Gracias, Linda Camila. Bueno, Elizabeth. Eh... En cuanto a lo primero que preguntaste, tú sobre el Fintech, esa es una alternativa que se ha creado también un poco para tratar de sanar esas injusticias que hay en el sistema financiero y que se hace utilizando pues, esas herramientas tecnológicas y creando esos servicios financieros a partir de las mismas. Entonces, es este tipo de créditos que se hacen de manera más rápida, más ágil y sin tantas restricciones, entonces se, se hacen por medio de partners web o de diferentes tecnologías, entonces para re, responderle a Mabel, claro que es, tiene un rol muy importante porque de nuevo trata de subsanar todas estas falencias que hay en el sistema financiero ¿sí? sin embargo eh, aquí hay un, pues tengo tendría un, un pero y es que y ojalá no fuera un pero y es que en Colombia la educación o la el alfabetismo financiero es tan bajito, es, hay tan poca educación financiera, que incluso hay mucha desconfianza de poder utilizar estas eh, alternativas que podrían ser muy beneficiosas. Entonces, hay personas en Colombia que aún no se atreven a hacer una compra en línea porque consideran que pueden tener muchas implicaciones y que puede ser muy difícil. Entonces, creo que es, será mucho más difícil para ellos pensar en que pueden acceder a este tipo de servicios Entonces, es eh, necesario que podamos comunicarlo de una mejor manera que las empresas que lo están haciendo muy bien, las empresas fintech, eh, se encarguen de tratar de dar este mensaje de una mejor manera para que todos puedan querer acceder a estos servicios. Todas las personas que no están pudiendo y que en lugar de ir a un gota a gota donde tu eh, co-deudor, como lo dijo Mienda, es tu vida, puedas acceder a estas otras alternativas que incluso le prestan a personas que ya tienen algún nivel de endeudamiento fueron rechazadas por el sistema bancario formal. Entonces, bueno, muchas gracias Mabel por, por la intervención. Esto eh, es un tema también muy relevante. Y bueno, aquí nos quedan también muchas otras eh, dudas o cosas que no pudimos eh, resolver. Pero bueno, decirles eh, a todos que muchas gracias por habernos acompañado, que ojalá hayan, eh, se lleven algún nuevo aprendizaje de esta conversación y por supuesto también nos llevamos eh, con mucho gusto eh, sus intervenciones y bueno, que ya habrá más espacios para poder eh, tener, tratar más cosas más adelante y seguir eh, en, en ese camino. Por esto, eh, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias Camila, gracias Glenda, creo que hemos tenido una muy rica conversación, que, sí. que pensar económicamente debe ser algo más democrático, que creo que es un poco de los dramas eh, que vivimos, y es que la economía nos condiciona de tantas maneras y estamos tan sujetos y sujetas a la eh, economía y que sea algo tan abstracto y tan ajeno. y Que de hecho creo que esos niveles de abstracción en que se mueve eh, el pensamiento económico es una de las maneras también como de expropiarnos de algo que, debes, que es cotidiano, que es común, eh, con lo que nos estamos relacionando eh, todo el tiempo y... Y que la idea de unas nuevas economías también sea de unas economías que nos generen confianza que creo que también eso es un digamos, un indicador de lo que sucede con la economía que no nos genera confianza o que tiene que ser para súper especialistas, pero mientras llegamos a esa economía, muchas gracias a, a ambas por estar acá, gracias a la asociación que tienen también esta labor y también pensarlo en una perspectiva de la interseccionalidad, que el pensamiento económico y la vivencia de la economía no es lo mismo por tu género, por tu racialización, por el lugar eh, de, de, del país en el que naciste, por tu identidad, en muchos en entonces creo que ahí pues como otro otro como otro punto sobre lo que sucede con la economía y cómo vivimos y pensamos eh, la economía. Eh, antes de cerrar, decir que de todas maneras desde la corpo eh, la, la idea es que lo humano, o sea, que, que, que el humanismo es hoy una posibilidad y finalmente un humanismo del siglo XXI radical. Lo que nos dice, con lo que sueña y su ilusión, es que cada ser humano pueda vivir y gozar en plenitud, que la vida no es un lugar de sufrimiento, culpas y penas, sino que la vida también es un lugar eh, de alegría, de fiesta, de celebración que hay por supuesto angustias y dolores que están atadas a ella, pero que definitivamente podemos tener formas más justas eh, justicia que en muchos sentidos hoy se está reclamando y que hay banderas que yo creo que tienen que tener unos contornos más definidos y yo personalmente pienso que, que la deuda justa es una de mis banderas como mujer feminista y hija de una madre endeudada que debería tener pensión y no deudas y creo que, que esa es una como, como también una búsqueda y, y un sueño humano. ¿cierto? que tengamos una vida material eh, acorde, en tanto por lo que trabajamos productivo o reproductivamente, eh, con los sueños y, y el bienestar pues, de cada uno y cada una. Entonces, muchísimas gracias por ayudarme a entender, yo creo que muchas personas también lo hicieron acá con su palabra, con su presencia, y, y bueno, a construir eh, nuevos edificios de ilusiones más justos, y bueno, nos vemos el próximo mes. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo ahorita, que nos van a ver después y que comentaron también en el chat. Gracias, Glenda. Gracias, Camila. Y gracias al equipo que está detrás de cámaras. A ustedes sí. también. Gracias, Elizabeth. Ahí en pantalla están viendo nuestras redes sociales para que también conozcan un poco de lo que hacemos desde la asociación. En Instagram estamos como @economistasnegras, negras, en Twitter como arroba economista negra y en Facebook como Asociación Colombiana de Economistas Negras Mano Marocombiana. Entonces los invitamos a estar viendo por ahí también los ejercicios que estamos haciendo en pro de brindarles una información sobre todas esas brechas que tenemos y sobre eh, todos los temas relacionados desde el enfoque étnico y también desde el enfoque de género. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Chao. gracias. Chao.